Muy buenas gente de YouTube, hoy venimos con un nuevo video para el canal, esta vez la contraparte del video más exitoso del mío. Hoy, investigadores de las SG que pueden enfrentarse a Goals triple S. Cabe aclarar que estos rangos se los han puesto conforme han visto. Conforme se les ha visto actuar. Por lo que podrían tener un mayor potencial, pero si no lo tienen. Pero. Y podrían ser más poderosos. Pero si no están más alto es porque no se lo ha visto. Ahora bien. Empecemos La clase más poderosa son los clase especial ¿Qué tan poderosos? Pues uno de ellos fue capaz de casi matar A un Gaul triple S Aquí tenemos a Kishou Arima A Mutsuki A Kiyoki Aura Y al Washu S La clase después de ellos son los especial asociado Ahí tenemos a A Mado la hija de Mado A Kaneki cuando él era, cuando era Miembro de la CSG. Y a ese tipo que se parece a Levi. El tal Uri. Luego tenemos a los primera clase. Ahí tenemos a Kureomado. Y, y a Hauri. Il la chica esa que fue decapitada. En rango 1. Que, que es lo que le sigue. Tenemos a Chingli Xiao. Y a Ogahira. Los dos son. Bueno prácticamente ghouls de un ojo. Son queens si, no, si mal no recuerdo. De rango 2. Estos tenemos a Sharu, ese es Queens que se muere. a La Loli es a Saiko, Yo, Yonebakyashi. Yashi. Ah, y también tenemos a Takizawa cuando era, cuando era humano. Estos son los tipos que pueden enfrentarse a un ghoul clase C o clase B. Los más bajos de todos son los rango 3. Estos tipos tendrán suerte si logran enfrentarse a un ghoul y sobrevivir a ello. Mucha suerte Tenemos aquí al tipo S que mata a Touka El Ipei Kusawa Y a Toma Hirehamaru. También hay un rango aún más bajo Que son los asistentes ¡Asistente! Ok Ya vimos a quienes pueden enfrentarse A Gauls Triple S, A Goals S, A Glows S O sea vimos que Mado pudo hacerle frente a Jason Por un segundo A Ghost A A Goals B A Ghost C Pero ¿Qué hacen los asistentes? Ahí creo que solo responde en el teléfono. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima.